La economía global es cada vez más digital, por eso las TIC pueden generar crecimiento económico. Así, los avances tecnológicos experimentados por las ramas productoras de TIC se traducen en aumentos de su productividad, que contribuyen al crecimiento económico. Adicionalmente, la generalización en el uso de las nuevas tecnologías puede facilitar la consecución de ganancias de eficiencia y el desarrollo de externalidades positivas en un número elevado de sectores de actividad, contribuyendo por tanto al crecimiento de la productividad. Para ello es imprescindible poseer destrezas digitales. ¿Y todo esto? ¿Por qué? El trabajo decente es la vía para salir de la pobreza.